¿Sabes que existen algunas prácticas agrícolas que pueden ayudar a reducir la erosión? ¿Sabías que tres cuartas partes del territorio nacional corren un serio riesgo de desertificación a causa de la erosión? El uso de determinadas prácticas agrícolas permiten conservar el suelo. La rotación de cultivos, el mínimo laboreo y las cubiertas vegetales son los tres pilares de la agricultura de conservación.